Eh, <muchos> la zapatilla por detrás eh, ¿eh? <muchos> trifrado. <muchos> <Duk, duk. risos> o sea, pato pato. Es que no había traducciones. Ya, es que es muy parecido lo de la zapatilla por detrás, tal y como vosotros hacéis a pato pato guá. Pero bueno, sí. Eh, el tiempo, que es lo primero que he visto. Está bien. Espero que haya tanta actividad física. Eh, no entiendo por qué habéis puesto cosas en mayúsculas. Así, todo en mayúsculas. No lo hagáis nunca. No lo hagáis nunca, no es para que se vean. Igual que los títulos, no se ponen en mayúsculas. Y para que se vean, tenemos la suerte, tenemos la suerte que en el 4R tenemos a Dios Todo Protector que nos está ayudando a que en esta clase tengan todos aquellos alumnos de ahí para allá una marav maravillosa vista y un gran interés por la asignatura. <risa> y es que el sonido llega tarde, el sonido va llegando tarde. Allí. Parece que también está muy bien que les cuide el oído. Qué maravillosa suerte que os protege Dios con ese buen oído, esa buena vista y ese interés por la asignatura bien, que lo que digo que no pongáis las cosas en mayúsculas porque no tiene sentido ¿vale? Eh, trabajar habilidad tal, a... habilidad, velocidad, reacción y condición física, avanzar a lo largo del círculo el diablo, ¿eh? bien. pillar al diablo robar el sitio a la persona que tiene la zapatilla eso serían objetivos de consecución porque si no ahí acabaría el juego cuando lo pillan una vez, entonces tenéis que buscar qué es lo que hace que el juego acabe ...que es lo que da la condición de victoria... ...tenéis que buscar una puntuación, tenéis que buscar algo... ...entonces tenéis que decir... ...cuando obtienen tal puntuación o cuando ha ocurrido esto tantas veces... Eh, se, ...tienen la condición de victoria... ...pues ahí tenéis que ponerlo a modo de objetivo... Eh, ...por lo demás cuando aquí ponéis esto... ...ya esto sobra... ...porque realmente con el nombre aquí en el lateral es suficiente... Y aquí, si ponéis que es competitivo, cardiovascular o lo que sea, lo ideal es que lo pongáis como aquí, que pongáis por qué existe eso. A mí no me gusta nada, pero eso es una cosa personal, lo de compromiso motor, sino que hay gran actividad física o lo que sea, pero bueno, intensidad, las justificaciones, está bien que los pongáis, ¿de acuerdo? Y aquí, pues no está muy claro todo lo que uno corre, quién es el que persigue, el que persigue parece que sale por ahí, ¿no? O no sale. Allí sale, ¿verdad? En el gráfico 3 sale. Pero que las líneas... Y está de diferente color. Está de diferente color, pero está de diferente color. De hecho, lo que yo hubiera querido es que el que ponéis morado, que lo hubieseis puesto eh, de color, vaya, no solamente el color cambiado, sino un cuadradito, ¿vale? Para que se vea que es diferente. Y cuando tenéis la distribución, que aquí había hecho la posición inicial en la que tenéis la distribución, Luego ya no tenéis que hacer el juego en los tres Sino con solo marcar uno Y así se ve en grande ¿Entendéis? Así es mucho más sencillo Se ve en grande Pero aquí ya tenéis la posición inicial O la distribución que habéis hecho En el campo de todas las cosas Y por lo demás está bien Lo de muy divertido Porque puedes retar a tus amigos Colocando las zapatillas Pues me parece original <risa> <risa> Empezar <risa> Pues vamos a jugar zapatillas por detrás Que pensaba que la había jugado más de lo que parece y vamos a dividir la clase entre el grupo, ¿vale? Mi compañera Eva va a asignar ahora números del 1 al 3 y mi compañera Andrea va a decir que va a ser el diablo en cada grupo. El diablo va a ser portador de las zapatillas y tiene que correr por el exterior del círculo mientras los que lo componen cantan una canción que es... A las la zapatillas por detrás tristras ni la ves, ni la veras Tris, tras, ni la <tos> A callar, a, callar, a, callar, a, callar, a callar, que el diablo va a pasar, sí, ¿vale? Cuando pero, acaba... Sí, sí, sí deberí de cantarla. La vamos a, la pasar, vamos a cantar a también. Cuando acabe la canción, el diablo tiene que dejar las zapatilla detrás de uno de los del círculo y esta corre. Quien tenga la zapatilla detrás, la coge, corre detrás del diablo, tiene que intentar pillarlo antes de que el diablo vuelva a su sitio. Si consigue alcanzar el sitio, cambia el diálogo para hacer el otro. Si lo pilla, se sigue quedando como diablo, ¿Vale? Para que no sean juegos muy estático, no vaya a estar solo de pie, cantando, sin más, sino que vamos a ir haciendo una serie de ejercicios. Como por ejemplo, hacer sentadillas y tal. Pues eso. Pues ya <risa> está, lo tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, Sí, sí, no te preocupes, estoy contando ahora mismo. No hemos apuntado todavía. Sí. El, el principal seguidor Mira, ya me da miedo, ¿eh? Ya, ya, Go!